Por estos días uno se pone como a hacer reflexión, ya este nuevo año, y uno dice, bueno, la gente mira, ve la situación y siguen las mismas. O sea, es una cosa que uno se queda como pensando qué es lo que la gente tiene acá o qué es lo que piensa hacia un futuro. Lo digo por Argentina, lo digo por Bolivia, lo digo por Ecuador, lo digo por Venezuela que está pasando esta catástrofe, lo digo por Nicaragua, por Cuba, lo digo por Colombia que también quieren meterse en la misma en el mismo cuento, de que van tras de unos ideales y no olvidemos que los ideales... A lo largo de la historia, si ustedes miran los ideales del siglo pasado, ¿en que se convirtieron? En regímenes. Yo le digo a la gente, no, no sigan detrás de ideales. Es bueno exponer nuevas cosas, pero bajo una democracia, bajo... Un concepto donde todos puedan opinar y todos puedan construir y todos puedan ser a la vez garantes de un pacto y otros puedan ser los opositores, perfecto, todo eso está bien. Pero causa curiosidad de ver lo que pasa, pongo el ejemplo de Bolivia, que saben que pasaron una crisis dura, derrocan a Evo y luego van y eligen en las siguientes elecciones al segundo de Evo. O sea, matan el tigre y se asustan con el cuero En Ecuador estuvo a punto de que pasara lo mismo Salió Correa y luego ya querían meterse en otra vez al, al cuento Con otro, bueno, casi pasa Ahora lo estamos viendo en Perú Ustedes miran, solamente ustedes analicen El nuevo presidente de Perú Que le preguntan ¿Y ¿Cómo ve usted la situación de los estudiantes en Perú? Y él dice, yo invito a los estudiantes a que salgan a protestar. Será coherente lo que está diciendo que dicen, salgan a protestar, o sea que salgan a protestar contra él mismo. Pero como es izquierdista entonces ahí está la solución la rebeldía. Yo quiero que le hagamos un análisis porque si recordamos en el siglo pasado todos los ideales se volvieron dictaduras. Todos los ideales. Vuelvo y digo, soy seguidor de exponer nuevas ideas pero no seguir ideales. ¿Por qué? Son personas que disfrazan Como en Venezuela El socialismo del siglo XXI Donde ponen a vivir al pueblo Como socialistas Pero ellos viven como capitalistas Ese es algo que realmente no da el margen Ahora, ustedes mismos analicen Y vamos no vamos a inventar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 de personas que no creían en la democracia Sabían que para destruirlo Solo debían usarla Para así llegar al poder Que fue lo que hicieron Se disfrazan como ovejitas ¿sí? Y después de que ya entran Entonces sacan las uñas Y es donde la película cambia Para Venezuela y los venezolanos Febrero es un mes muy importante Se celebran muchas cosas que realmente han sido emblemáticas varios patriotas de los siglos XIX y XX nacieron en este mes y también sucedieron hechos fundamentales en la historia de esa nación una de ellas fue la batalla de la victoria en 1814 lamentablemente en nuestros días febrero significa el comienzo de la debacle de nuestro país primero con la intentona golpista de hugo chávez en 1992 que fue un febrero y años más tarde con su toma del poder por las vías democráticas en 1999. Más claro, el 4 de febrero, vuelvo y digo, por eso es emblemática esta fecha, el 4 de febrero de 1992, 30 años después, fue el primer gran golpe de la democracia venezolana. Cuando unos me militares decidieron tomar el poder por la fuerza, y asesinar al presidente de la república Carlos Andrés Pérez Que era en ese entonces No lo lograron No lograron acabar con la vida de él Que era en ese momento el primer mandatario Ni la de su esposa e hijas Que resistieron el palacio de Miraflores A los ataques de los hombres armados Pero desafortunadamente Decenas de inocentes Fueron asesinados por los golpistas Vuelvo y digo Se disfraza una democracia Se disfraza un gobierno igualitario Para llegar a lo que es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 Pero gracias a ustedes nosotros seguimos acá haciendo los chismosos del paseo Porque yo quiero y si alguien tiene algo contrario por favor desmiéndamelo Yo les estoy contando no algo que va a suceder o que puede suceder Sino es algo que está sucediendo y también cosas que ya pasaron Porque lo que se está hablando acá no es improvisado es una realidad. Desafortunadamente para esos días. Cuando la toma del Palacio de Miraflores Fueron asesinados muchos inocentes. Decenas de inocentes por los golpistas. Por esos mismos días. Que una vez en el poder decidieron. También matar a la democracia venezolana. Con errores desaciertos. Y mucha pobreza. Que es lo que hoy por hoy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 es precisamente esa en la que un grupo de personas que no creían en la democracia, pero que sabían que para destruirla debían, debían usarla, llegaron al poder. Antes destinaron armas de las repúblicas para intentar tomar el poder por la fuerza y hoy por hoy las usan para no perderlo. ¿Cómo la veis? Toman las armas de la república para poder tomar el poder y hoy las toman para no bajarse del poder, ya son 23 años desde que el chavismo llegó al poder estamos hablando de una generación entera y sin lugar a dudas de la época más oscura de nuestra historia contemporánea, ningún gobierno tan corrupto como el de Chávez y mucho menos el de Maduro, el creador del desastre y el sucesor del mismo, ningún gobierno tan empobrecedor, ningún gobierno tan violador de los derechos humanos y ciertamente ningún gobierno que haya manejado tanto dinero en nuestros casi 211 años como república. Estamos hablando de una cosa bárbara. Son 6 millones, son más de 6 millones de personas que han huido de la crisis económica producida por la dictadura. La delincuencia promovida desde el poder y de la represión ejercida por los grupos de tarea de Nicolás Maduro contra aquellos que luchan por un cambio en ese hermoso país de Venezuela. El eslogan del chavismo, que ha, se ha autodispuesto de diferentes etiquetas como ¡Revolucionarios! Defensores de los más necesitados Y antiimperialistas No puede a estas alturas evitar Que el mundo entero lo reconozca Por lo que han causado en Venezuela Pobreza, corrupción y represión Y vuelvo y digo, si estoy hablando algo errado Por favor hágamelo saber Porque lo que estoy diciendo es totalmente verdad Y es lo que estamos viendo todos los días Para esa fecha cuando Chávez alcanzó el poder La pobreza en Venezuela No llegaba al 40% óigase bien, no llegaba al 40% Según datos del Instituto Nacional de Estadística INE desafortunadamente a la fecha el 96% ojo de menos del 40% ahora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 la silla de Miraflores y sus asesores expertos en autoritarismo los cubanos cuantitativamente hablando es mucho lo que se puede demostrar algunos datos que dan cuenta de la barbarie cleptocrática y dictatorial revolucionaria recientemente enumerados por el diputado y economista José Guerra esto es más que elocuente para 1998 Venezuela producía más de 3 millones de barriles diarios alrededor de 3.300.000 barriles diarios en petróleo, en el 2021 apenas 638.000 barriles y ha llegado a bajar hasta 330.000 barriles por día. También disfrutó de los mayores precios petroleros de la historia, hoy el país importa gasolina destruyeron desafortunadamente una de las insignias de Venezuela que era PDVSA que durante la democracia fue un modelo en el mundo. Haciendo un análisis, Hugo Chávez recibió 14.849 millones de dólares en reservas internacionales en el Banco Central de Venezuela, pero en el 2021 esas reservas fueron 5.914. ¿Cuánto se ha perdido? Alrededor de 9 mil millones de dólares. Venezuela en estos momentos está en bancarrota. Chávez también recibió una deuda externa de 32 mil millones de dólares, la cual saltó a 120 mil millones de dólares en el 2021. Triplicaron la deuda hipotecando el futuro de Venezuela. Lo descrito hasta aquí es apenas lo más visible de una estructura criminal hoy investigada por la Corte Penal Internacional por crímenes de lesa humanidad. El resto ya dejo que ustedes lo piensen, lo analicen y saquen sus propias conclusiones. Ahí les dejo esa perlita. Hasta una próxima oportunidad.